Thank you. I found Salsa aguada que toca, no lo pueden representar a ver qué sucederá Yo vengo buscando bulla, para poner a la gente a gozar Uno no quiere pelear conmigo, y otros cobarde, conmigo no quieren Con nada Por a ver qué sucederá 40 años escondiéndose de uno Esa es una mentira, a ver qué sucederá Yo vengo de Puerto Rico, pico pico, manto rico, en la tierra del encanto, pero la capital de la salsa no, ya no es... Yo me sacera, déjame quitarme esto porque me da que me estoy muriendo de calor.